Hola, buenas tardes a todas, bienvenidas a un nuevo viernes lleno de emoción que este día tenemos una super invitada, ella es Marta Velázquez, ella ha sido mujer empresa, es una líder ejecutivo platino y al mismo tiempo ella es nuestra imagen latina representando lo que es eh, las caminatas eh, que apoyan la organización contra el cáncer del seno. El día de hoy vamos a tener una super presentación. Solo estoy esperando a que ella se conecte, así que en unos segundos vamos a ver. Buenas tardes Alicia, hola Ruby. Así que espero de que pues ya pronto se pueda ella este conectar con nosotros. Como les digo, la emoción es grande porque, eh, bueno, es la primera vez que tenemos representación en grande de, de nosotras las latinas, eh, eh, representando lo que son las caminatas, representando lo que son este, a la mujer latina en sí, ¿verdad? Empoderando a nuestras mujeres, empoderando a todas las personas que quieran desarrollar su negocio en grande. Así que vamos a ver si ya Marta se puede incorporar. este Realmente hemos estado ensayando pues esta conexión como ustedes saben eh, a veces los problemas técnicos se nos presentan pero vamos a hacer todo lo posible Hola a todas, bienvenidas unos segundos mientras se incorpora Hola, Iber, gracias por acompañarnos. Hola, eh, Norma. Vamos a ver qué pasa con nuestra invitada. Um, buenas tardes, bienvenida, Marta. Hola, Anita, ¿cómo estás? ¿Me escuchas Excelente. bien? Yo te bienvenida. estoy escuchando perfecto. Bienvenida, es un placer tenerla aquí con nosotros. Este, Bueno, la emoción no me cabe porque lo estaba comentando a nuestras compañeras de que es la primera vez que tenemos en grande una representación latina a todo lo que da. Así que muchas felicidades, Marta. Gracias, Anita, por esta entrevista, por esta presentación. Yo me siento totalmente honrada, orgullosa de lo que estoy haciendo y espero de verdad que podamos obtener un, un ratico agradable. Bueno, eh, quiero aprovechar para felicitarte por todas estas conexiones que estás haciendo con nuestra comunidad hispana. Creo que era un paso que había que dar hace mucho tiempo y has logrado una diferencia grandísima en un poco trayecto, yo sé que nos tienes a todos conectaditos de alguna forma, lo último que hiciste fue ahora con la convención en Puerto Rico, y de verdad que esto es absolutamente importante en nuestra comunidad y lo valoramos Muchas gracias profundamente. Marta, que, para mí yo creo que ha sido eh, una de las mejores experiencias el conectarnos a nivel nacional, eh, realmente hay mucho talento escondido que es necesario que salga okay. y que brillen, ¿no le parece? Totalmente. Yo creo que tenemos un potencial increíble. Creo que son muchísimas las personas que tenemos que resaltar. El caso tuyo nos ha dado y nos ha demostrado, nos ha inspirado, pero también tenemos una cantidad de hispanas que ya están trabajando con las redes, con, con el manejo en línea, lo que es Jean-Pierre, Luz Estela con Silvia nos ha dado muchísimo auge, el apoyo de Marcos y Alicia. Bueno, tenemos muchas personas hispanas para destacar y de verdad que vale la pena que empecemos a incorporar cada una de sus granitos y conocimientos es, para más. resaltar nuestro manejo hispano. Como usted sabe, estamos conectadas a nivel vale nacional, así que espero que todas las líderes que están conectándose ahorita comiencen a compartir este video para que llegue a cada una de nuestras representantes y aprovechemos... Este minutos de empoderamiento con usted, Marta. ¿Qué le parece si comenzamos? Eh, y usted nos comparte un poquito acerca de su historia. Eh, el tema de hoy son grandes pasos porque es la, el, el proyecto que usted está representando y, y realmente le queda a la medida el tema. Yo creo de que podríamos comenzar por ahí. Bueno, entonces vamos a presentarnos con las personas que no me conocen y para quienes también me conocen, mi nombre es Marta Velázquez, eh, soy líder ejecutiva platino, soy colombiana, terminé mis estudios universitarios en la Universidad de Medellín y allí conocí a quien es mi esposo, Luis Vélez, hace 42 años. Creo que muchas lo conocen, lo entrevisté hace, hace algunos meses y, y verdad que en este momento está súper comprometido igual con nuestra causa. Bueno, de, tengo dos hijos, Esteban y Santiago, uno de ellos ya con dos niñas, que son eh, nuestra energía en este momento y que no podía dejar de mencionar, Marcela y e Isabel. Bueno, como se darán cuenta, ese entorno familiar es bien pequeñito, eh, tengo una hermana y Luis un hermano, esa es toda nuestra familia básicamente. Entonces, llegar a nuestra vida la bendición de la familia de Eibon, pues es algo que, que no ha tenido valor y es lo que hemos querido mantener fue como empezamos a crecer y lo hemos mantenido durante este año. Mantener esas relaciones, convertir a nuestro equipo en una verdadera familia y ponerle corazón a este negocio más que cualquier cosa. Bueno, con relación a Avon Anita eh, llegué a este país hace 26 años, pero Avon mm, surgió hace 20 años. Fue prácticamente una casualidad porque no estaba buscando la oportunidad. En un principio no trabajé, Luis tenía un trabajo muy intenso, era de 12 horas de 6 a 6 de la mañana y en los fines de semana hacía algo más en, durante la noche, así que no había tiempo para yo trabajar también, pero tuvo un momento de una incapacidad, yo empecé a tener mi trabajo de tiempo completo y en un momento del camino surgió la oportunidad de ir. Esteban se graduó, eh, llegó una prima, ella hacía el negocio, pero tampoco conocía demasiado al respecto porque se lo había dejado una cuñada. Entonces, cuando me inquieté y quise preguntar, ella no tenía ningún conocimiento. Me contactaron con la gerente del distrito, Ludari Jaramillo, y al otro día prácticamente de haber conversado con ella, ya estaba haciendo mi registración. Desde un principio tuve mucha empatía con ella, una colombiana también. Salí de esa registración totalmente enamorada, feliz, yo digo que con ese maletín llena de sueños, de expectativas, y llegué a la casa a leer, a, a impregnarme de todo eso, a marcar los libros, porque como te digo, ya tenía un, un trabajo, de un tiempo completo para llevarlos al otro día, pero en verdad fue un proceso bien difícil, un poquito complicadito, eh, Luis no compartía la idea él consideraba que era demasiado desgastante estar ocho horas en el trabajo regular, llegar a la casa, tener las actividades de familia y aparte de eso lo de hecho Y en adición, eso había molestia por todo, por el desorden, por los sunchos, por las cajas, por todo había una polémica. En verdad él dice, yo fui un marido obstaculizador, pero ahora es el más colaborador del mundo, el más el más impregnado del negocio bueno. Entonces fue un proceso bastante complicadito, pero poco a poco empezamos a ver los resultados y ya él tuvo la oportunidad de ir a uno de los eventos grandes de Avon, significativos. Allí vio y escuchó a muchas de las líderes en ese momento eh, grandes, a Lisa Wilber explicando sobre el negocio y vio que había un futuro que de verdad merecía que analizáramos ya para los dos años, ya me había convertido en senior ejecutiva, que era el título en ese momento superior, y el cheque había variado considerablemente. En verdad, la situación económica era bastante complicadita en ese momento, pero nos sentábamos, tomamos una decisión en familia, siempre hemos tomado y hablado de, de la importancia de hacer todas las cosas en familia, entonces nos sentamos con los hijos porque había que tomar una decisión. Luis decía, no se puede cambiar la salud por el dinero, entonces hay que dejar uno o el otro. Para mí en ese momento era muy importante el seguro médico por una condición médica que tenía. Sin embargo, le dimos el análisis de diferentes maneras y decidimos quedarnos con EIPO. Fue difícil perder todo lo que era la seguridad de un cheque o pues prescindir de eso, de un cheque, del seguro médico, de otra cantidad de beneficios y nos lanzamos a la, a la labor de EIPO ya juntos empezamos a compartir el, el proceso y de ahí en adelante han sido innumerables las satisfacciones. Los viajes, ya la gente que siempre empezó a incorporar al negocio se convirtió en un miembro más de nuestra familia. Como lo decía anteriormente, el lema nuestro de hace, desde hace muchos años fue nunca dejes de soñar y convertir esas personas en familia, que sintieran y vivieran lo mismo que nosotros habíamos vivido. La vida de nosotros ya había sido impactada, entonces era como la prioridad que ellas también disfrutaran de eso, que pudieran impactar su familia eh, y a su vez cada una manejara el mismo lema. Y creo que ha sido una de las banderas que nos ha permitido durante este tiempo mantenernos y crecer con, con el mismo pensamiento. Nunca dejar de soñar, todas tenemos la posibilidad de... Soñar en grande, no permitir que nadie nos derrumbe esos sueños, al principio es muy difícil, pero bueno, continúo. Eh, lo otro que nos, que nos ayudó muchísimo fue el apoyo, la mentoría de Ludari, la verdad es que la presencia de una persona que hablaba mi mismo idioma y todas las cosas fue un, un camino que, que se facilitó. De ella, pues aprendí muchísimo. Era pero una persona, o es una persona muy consagrada al trabajo, muy persistente, con mucha disciplina. Y de verdad empecé a trabajar de la manito de ella. El, el aspecto familiar fue fundamental porque cualquier decisión que tomábamos era a la par con los hijos. Hubo momentos en que se necesitó de muchos sacrificios y de privaciones de ese tema familiar que en determinado momento elegimos bueno, es mejor tener la posibilidad de una calidad de tiempo con la familia que la seguridad de un cheque. Pero hay momentos en que hay que sacrificar y hay que explicar por qué estamos haciendo eso pensando en un futuro. Gracias a Dios las cosas se dieron, continuamos creciendo y bueno, se haría muy largo extenderme, pero han sido múltiples las satisfacciones. En el 2014 yo creo que ha sido ya lo máximo. Fui nombrada por la compañía como la mujer de empresas y de verdad que fue una satisfacción inmensa. Pues estar en tener ese título en mi cabeza de representar la comunidad hispana, abrir camino para todas las generaciones que venían y todo eso, fue absolutamente emocionante. Pues el orgullo y todo fue único. Y aparte de eso tuve una concesión, una sorpresa especial de parte de Luis y los hijos, porque él pidió permiso a las... Eh, a las directivas de Avon se lo concedieron y Esteban y Santiago estuvieron participando de este evento. Así que fue toda, toda, colme todas las expectativas. Fue absolutamente un motivo de emoción y que permanece en la vida de nosotros es inolvidable. Bueno, y Anita, hasta ahora, ya por último decir que todos estos años de recorrido no han sido un trabajo de Luis y Marta, sino que en primero, en, en el medio y en último... En última instancia, todo este trabajo ha sido el esfuerzo, la dedicación, la pasión, la determinación de un grupo excelente que tenemos de triunfadoras. Así les llamamos nosotras, son personas con una calidad humana increíble. Este es el resultado, lo vimos ahora en New Orleans. Esta es la estrellita que nos mandó Avon, significativa hace poco, de lo que vimos en New Orleans, con las felicitaciones, pero estas felicitaciones aprovecho no son para vivir, así se llama nuestra compañía en este momento, son para el grupo de triunfadoras que lo conforman. Y hace dos meses tuvimos la satisfacción de cumplir los 20 años y compartir con las personas que nos han ayudado o han caminado con nosotros todos estos 20 años, celebramos, compartimos y sobre todo les agradecimos todo este, este tiempo que, que hemos vivido. Bueno, ¿qué más, Anita? Con relación a eso, no. Una vez más, decir que hay que creer el nombre que la compañía tiene en este momento, que es Billy, está totalmente ligado a nuestro pensamiento. Hay que creer, hay que confiar en, en nosotros, en la compañía, en los productos, enamorarnos de lo que estamos haciendo para llevar ese mensaje y al mismo tiempo... Que la gente tenga credibilidad Así. en nosotros. Bueno, es chicas, por ahorita espero que le manden corazones a Marta, porque yo creo que estas son de las historias que, que inspiran a muchas personas. Este, es, es muy bonito. Eh, Marta, usted de las personas que dejan huella, usted ya forma parte de la historia en las mujeres, no solamente ah. con la compañía, sino que también usted en la vida de todas esas mujeres que ha, ha, ha ayudado. A cambiar su vida dice el dicho que el que puede soñar lo puede lograr y usted lo ha logrado realmente no ha sido fácil Total. porque esto es altos y bajos tanto de emociones como en el área laboral también verdad bueno. correcto sí señora así es y, y como decía anteriormente esto es de mucha dedicación de sacrificio de empeño de determinación así. pero ante todo de credibilidad y hay que ponerle corazón al negocio, lo que yo más digo, porque el complemento perfecto son las relaciones y en un momento determinado cuenta. Bueno, las yo ellas creo que, que ya se había la la parte llegado el economía. momento de que la mujer empresa, ¿verdad? Marta Velázquez se hiciera presente compartiendo todos esos éxitos y de repente pues ahora eh, para, para, para continuar cosechando éxitos, ahora es la imagen del proyecto este, Pasos Grandes. ¿Nos puede hablar un poquito acerca de ese proyecto, de qué se trata y qué es lo que usted representa, Marta? Bueno, Anita, yo estoy totalmente emocionada, me siento súper orgullosa de que me hubieran elegido como la representación para una causa tan noble, que sea la representación de la comunidad hispana para estas caminatas a grandes pasos. Y de verdad que el tema me ha pasado por diferentes razones, eh, una de ellas es que no lo he contado muchísimo pero yo tuve también cáncer, no de seno específicamente, pero hace 25 años tuve cáncer de la tiroides, el año pasado fue un año muy fuerte para nosotros porque Luis también tuvo cáncer, gracias a Dios están en este momento libre de eso, perdimos a una de las representantes que era un miembro más de la familia en diciembre, Ahora mismo estamos acompañados por una pareja y él en este momento tiene cáncer. O sea, es un tema que yo creo que a todos, a todos nos ha tocado de alguna manera. Entonces, ahí es la importancia de que empecemos a conocer más a fondo qué es lo que Ibon está haciendo a la par de la manito con la Asociación Americana contra el Cáncer de Seno. Yo creo que es algo tan valioso que tenemos que estar súper comprometidas apoyando la causa enterándonos de todo el bienestar que Avon ha hecho durante todos estos años. Avon es el patrocinador nacional y es lo que estamos tratando de llevarle eh, de conocimiento a todas las personas, que sepan cuánto es el beneficio que la compañía aporta y cuánto nos podemos nosotros involucrar y dar de bienestar en esa noble causa. Entonces, Así pues, hay mucho que contar en referencia claro, a eso. Claro que sí. De hecho, no sé si de hecho usted que... sabe, Marta, sí, sí. que Avon eh, patrocina dos grandes causas, ¿verdad? Las puede usted mencionar. Una de ellas, ya lo dijo, es este, ayudar y apoyar a, a las personas que sufren de todo tipo de cáncer. Y la otra más importante también, Marta. Es eh, levantar la voz contra la violencia doméstica. Yo creo que son dos causas extremadamente nobles y es un enfoque que tenemos que marcar en todo momento cuando hacemos la presentación de nosotros ante un ante un prospecto, ante una representante que acaba de llegar al negocio que sepa verdaderamente quién es Avon. No es la compañía únicamente enfocada en productos de belleza, en productos de suministro de X o Y índole, sino que tiene causas muy nobles. Yo siempre, y eso hace muchos años, he dicho que hay mucho que destacar con ellos y una de estas, y estas dos causas sobre todo vale la pena que la destaquemos entre todos. Así que octubre se tiene sí, que convertir en un mes único de esplendor y nuestra Exactamente. comunidad. Exactamente. También Alicia nos pidió, porque Alicia es, es de las personas que nos apoyan grandemente a nosotras las latinas, Marta, en, en el Campaña Insider, usted sabe de que ha sido un gran apoyo para nosotros, y ella pide que por favor no olviden etiquetar todas las fotos, todos los videos, todos los, todas las actividades que hagan en, en, en relación al apoyo de lo que es este, el, la, la promoción y el proyecto del cáncer del seno, utilizando el hashtag Kiss Breast Cancer Goodbye. Así que después lo vamos a poner en la cajita de comentarios para que lo puedan utilizar y que la compañía sepan que todos ustedes, todas nosotras a nivel nacional, estamos colaborando de alguna manera en esta causa. También se va a ocupar el, el hashtag Avon Making Strike". So, esos dos hashtags son los que vamos a utilizar, así que Marta, yo creo de que todo el grupo, todo ese equipo, todo, todas las representantes a nivel nacional, tienen que hacer mucho ruido, especialmente nosotras las latinas, que somos buenas para la venta y para la promoción. Totalmente de acuerdo, Anita. Y yo creo que por ahí podemos empezar. No sé si estás de acuerdo en que ya estamos manejando Exacto. y tenemos a la mano... Este material que es nuestra fuente de trabajo, fuente de inspiración. Y en las últimas páginas tenemos los productos específicos que Avon diseñó. No sé cuánto sepan las representantes en cuanto al objetivo que tiene Avon este año. El propósito es recaudar más de 750 mil dólares a través de nuestras propias donaciones. Todo esto lo vamos a hacer con la ayuda de los productos que tenemos a mano. De verdad son productos excelentes, no solamente para usar en este mes de lo del breast cancer, sino que podemos usarlos permanentemente. Yo creo Exacto. que estoy más que preparada lista ya para la camiseta. El broche, todo. Les voy a dar un poquito de testimonio. La semana pasada que fui al video donde presentaba la importancia también de, de lo del incentivo nuevo, de las caminatas a grandes pasos. Fue una experiencia excelente, o sea, independiente del video tuve la oportunidad de compartir con muchas personas en cada uno de los departamentos y solo viviendo y conversando con cada una de ellas sabemos cuánto esfuerzo se hace y todo lo que se requiere para tener lo que obten obtenemos en determinados momentos. No es simplemente decir, Marcos y Alicia están preparando y presentando eh, lo respectivo a la campaña 21. No, es todo un proceso desde maquillarlos, organizar sus productos. Cada uno de los eventos que se presentan en determinado campo requiere de miles de preparaciones. Sacar cualquier producto al mercado son miles de estudios, pruebas, ensayos y un número de personas que se comprometen a trabajar en pos de eso un número para los de maquillaje, para los de diseño, eh, o sea, son en las embargo, personas que participan para tuvo una para super, llegar al una super final, experiencia, maquillaje, preparación. Cuéntenos cómo usted se disfrutó todo ese momento este antes de comenzar a mostrar los productos que usted tiene. Cuéntenos cuál fue la emoción, la la la su reacción de cómo la trataron Marta. Bueno, la primera sorpresa fue que llegué convencida de que simplemente me iba a ver con Alicia, con Marco y con la niña que iba a hacer el video, con las personas encargadas de lo del video y tremenda sorpresa la llegada a las oficinas, preciosas las oficinas. Había estado anteriormente tres o cuatro años atrás, pero no conocía estas nuevas instalaciones y absolutamente bella la gente, o sea, habían como 50 personas para el recibimiento, súper lindos, no increíble ver las instalaciones, ver en cada uno de los departamentos la foto de una otra persona en los diferentes eventos, en las caminatas, la secuencia de mujer de empresas. O sea, es que cada momento le causa a uno una emoción diferente. Y tuve la oportunidad de mantenerme allí todo el día. No fue solamente el video, sino que la visita fue completa de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde. ...compartiendo con las diferentes personas en los departamentos... ...y como les decía, tenemos que valorar profundamente todo lo que tenemos... ...tenemos una serie de herramientas que en ocasiones ni siquiera aprovechamos... ...y cada persona hace un esfuerzo diferente en pos de nuestro bienestar sí. como representantes ...y lo desaprovechamos... ...de verdad, la compañía está brindándonos el mayor bienestar... ...como decías, hay momentos en que tenemos altibajos... ...y eso lo hemos pasado todos... Eh, de hecho, todo lo que vivimos, el liderazgo, la mayoría de las veces lo aprendemos a través de, de momentos difíciles, de caídas, de tropezones, porque no hay un manual donde nos indiquen paso a paso esto y es lo siguiente. No, hay que aprenderlo con la equivocación y todas las cosas, pero son infinitas las oportunidades que nos brindan. Y en torno a eso... No hemos sacado Sin embargo, el bienestar podemos hacer que podemos la diferencia, tomar Marta. De... Y, y Entonces, de eso yo se trata, invito. que nos apoyemos, que promovamos la okay. venta. Y yo sé que usted trae muchísimos productos para mostrarnos. Yo sé que Alicia me la preparó muchísimo y, y, y yo sé que usted los quiere mostrar. ¿Qué le parece si nos muestra más de alguno que tenga por ahí? Claro que sí. Les decía que estoy preparada con mi camiseta que solo va a costar 20 dólares, está lindísima, tiene una parte en brillante como la pueden apreciar, la calidad es excelente, la talla está muchísimo más ajustada que anteriormente, la talla siempre dijimos que era un poquito amplio y todas esas cosas, no, hay un tallaje muy ajustado a lo que ha existido siempre, eh, en las mm, otras líneas, el broche cuesta solo 8 dólares, la camiseta cuesta 20 dólares, saben que aún... De aquí al martes la podemos pedir en los demos para las, cualquier representante que quiera hacerlo. El broche cuesta 8 dólares y los tenis. Estoy totalmente enamorada de ellos. Yo tengo un poquito de dificultad en la parte vascular. Me canso con cualquier zapato, me cambio dos, tres, cuatro veces y soporté tres días de caminadas intensas en Nueva York, porque estuve en Nueva York no solamente con lo del video, sino compartiendo con una visita que teníamos colombianas, así que aprovechenlo, maravillosos, súper cómodos, confortables, wow. 35 excelente dólares solamente, precio. bueno, el, el excelente precio, el chaleco, está precioso, la calidad es excelente, saben que las caminatas ya nos van a llegar en una temporadita de, de otoño, entonces necesitamos estar un poquito más cubiertas, el chaleco está hermoso, 42 dólares, la calidad está Increíble. Bueno, tengo todo, todo lo de los productos del TinRibo. El rubor en este momento lo tengo aplicado, el color está que precioso. tengo en mano está precioso, precioso, exactamente, cuesta solo 10,99, está muy lindo, me lo apliqué hoy. El chastis necesario para que para todos lo, lo tengamos a mano, 1,49. Este es para Luis. Pero bueno, él, él prefiere usar otros productos definitivamente. Pero sí les está haciendo mucha promoción, que es lo importante. Ajá, definitivamente. Bueno, el labial también lo tengo por aquí a la mano. Permítame un segundito. Ay, Dios mío, me los he aplicado todos hoy, entonces no quiero perderlo. El labial tiene una tonalidad preciosa. Entonces tenemos una cantidad de productos bellos. Con tres dijes preciosos están. Y lo que decía antes que cualquier cosa es saber que todos estos productos los podemos llevar con orgullo y cada que los vendamos estamos donando a una noble causa. No sé qué tanto conozcan de lo que Egon está donando, pero el 15% de estas ventas van a ser donados. También es bueno mencionar este, de que las representantes okay. también tienen ganancia de estos productos, es decir, nosotros los promovemos, los mostramos, los vendemos y también recibimos ganancia, eh, eh, dependiendo, claro, porque tienen un diamantito, ¿verdad? Eh, este, Marta, donde se determina que es un 20% de ganancia sí. para la representante y también Avon, cuando ellos reciben, ellos son los que en una, su totalidad. Donarán, eh, bueno, tienen una proyección bastante grande para donación de este año. Y bueno, así es como funciona, chicas. Se muestra, se promueve, se vende y también se gana ayudando a otras personas. ¿Verdad, Marta? Correcto, definitivamente. Y nosotros somos la imagen de la compañía. Es que eso es lo importante, que usemos todo con orgullo, que lo promovamos. Y de ahí depende ese, esa meta que se ha fijado Eibon para este año. Pero tenemos que estar muy comprometidos. Bueno, algo que es importantísimo también yo creo, Ana, es cómo vamos a contribuir a estas caminatas. A grandes pasos reclama la presencia nuestra. Eh, nosotros tuvimos el gusto de vivirlo el año pasado porque anteriormente no lo teníamos en el área aquí en Providence. Como saben, soy de Rhode Island y es el estado más pequeñito se celebraba la caminata en Boston, pero el año pasado la compañía nos consideró como un estado de privilegio. Digo yo porque tuvimos el kit con la carpa, con todo lo que proporcionó Avon para las diferentes caminatas. Y de verdad que es lindísimo. O sea, es que yo las invito para que participen en cada uno de, de los sitios donde tengan más cercana la oportunidad y participen. Desde este momento ya pueden estar participando, vinculándose, tenemos un incentivo grandioso que lo mencionaba también en el video, claro no sé que sí. si quieres que, claro que hablemos que sí. un poquito de él porque es bueno recordarlo. Bueno, es con relación a las tres personas que se vinculen a la caminata y obviamente empiecen a obtener donaciones de distinta índole y es muy fácil hacerlo si ustedes usan el PIN, cualquiera de los productos que empiecen a usar van a, eh, a, a tener una conversación directa con alguien fácilmente les van a preguntar y es de ahí que surgen las donaciones ¿cuántos contactos tenemos en el celular? estoy segura que nadie tiene menos de 50 contactos y cada uno de esos contactos puede vincularse al aporte que va a dar a las caminatas entonces las tres primeras personas nacionalmente que tengan más donaciones y que presenten su cheque antes del octubre 20, octubre 4, perdonar, perdí la fecha, ya la voy a consultar bien tienen derecho a un viaje a Nueva York para el evento de inauguración, tener la oportunidad de compartir con las directivas de ambas compañías y sobre todo yo creo que es la satisfacción como tal. Hablábamos de que es, una, es un momento donde esta enfermedad toca a cualquier persona cercana, de alguna manera a todos nos mueve la causa, entonces... Es bien, bien importante que nos comprometamos, pero de verdad nosotros necesitamos presencia y por eso te decía al inicio, te agradezco muchísimo este enlace que estás haciendo con toda nuestra comunidad hispana. Es algo que, que necesariamente tenemos que realizar, que haya presencia hispana porque... Somos muy buenos para peticiones, pero no para participar Así es. cuando vienen. También es bueno mencionarles a todas, Marta, de que se pueden utilizar dos tipos de, de, de formas para trabajar y promover estos productos. Una sería recaudación de fondos y la otra también sería recaudación de fondos, pero sí. en, a nivel personal. Es posible de que alguna familia esté padeciendo cáncer, qué tipo de cáncer, y económicamente pues necesita un ingreso. Esto pudiera beneficiarle también porque no necesariamente tiene que ser una institución para poder hacer una recaudación, porque nosotras también somos nuestra propia institución, nuestra familia, y también se le puede tomar mucho provecho para podernos ayudar también. Sí, mira Anita, no habíamos hablado de eso anteriormente, pero justamente nosotros estamos haciendo una recaudación de fondos en este momento y es para un amigo que eh, eh, tiene cáncer en el cerebro en este momento y de verdad es una manera muy cómoda de hacerlo, muy fácil, los resultados pueden ser excelentes, obviamente depende de la determinación que tomemos en la causa, pero es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Es tan sencillo como decirle a las mismas clientas que nosotros tenemos, no haga la orden a través directo mío, sino que entre, este es el link y ordene sus productos. Yo lo hice en la recaudación de otra representante y de verdad es admirable. Los productos llegan rapidísimo, en tres días los tienes, absolutamente rápido, completos, eh, básicamente no se encuentran faltantes, o sea, de verdad vale la pena que lo empiecen a tratar, como tú dices, no tiene que ser una asociación, sino que puede ser a nivel particular, cualquier causa que nos mueva, que nos motive, todos tenemos a alguien que en determinado momento necesita de un ingreso adicional y lo podemos hacer, que es lo único que una persona, y podemos contar con cualquier persona, con las mismas representantes a nuestro alrededor, lo único que nosotros como representantes estamos donando es ese beneficio de la ganancia, y las personas están obteniendo sus productos exactamente igual. Mira, en cada una de las semanas hay un especial diferente. Hay un valor diferente para que el envío sea gratis y aparte de eso hay un regalo distinto. O sea que es grandiosa Así es, la oportunidad. La época de y ayudar, eh, bueno, usted sabe que para ayudar es en todo momento si se puede, pero ahorita que estamos este, acercándonos lo que es eh, el mes eh, prácticamente de lo que es la promoción al 100% de lo que es la lucha contra el cáncer es cuando nosotras tenemos, como usted misma lo ha dicho, alzar la voz, hacernos partícipe, eh, el, el, el colaborar con otras personas y, el, y también, ¿por qué no decirlo?, pedir colaboración de otras personas para que también se pueda ayudar a, a otras personas a nivel nacional que necesiten ayuda, ¿verdad? Correcto. Correcto. Yo creo que tenemos una cantidad de material para trabajar con él. Y como decía anteriormente, tenemos muchas personas comprometidas en este momento. La presencia en, en la compañía de dos personas hispanas que nos han apoyado grandemente, la tenemos que valorar, aprovechar y apoyarlo sobre todo. Porque yo creo que es, tiene que ser un apoyo mutuo. Yo me di cuenta el día que estuve allí, todo lo que ellos requieren para algo tan simple, y es lo que decía, se ve algo tan sencillo cualquier situación que se presente, pero hay Miles de personas involucradas en cualquier evento que, que se tenga y nosotros lo desaprovechamos cuando deberíamos tomar provecho de eso. las así herramientas es, que así. tenemos. Y esta es una valios. invitación a todas las líderes a nivel nacional, Marta, este espero también que se lo comparta al resto de sus líderes también porque es muy importante eh, apoyar vale verdad sí, los programas como el Campa Insider en español. Realmente el apoyo que estamos recibiendo este, lo necesitábamos desde hace mucho tiempo. Y hay que hacer lo posible, ¿verdad? Si no, se pueden conectar en el momento, pero que, que lo revisen, que lo compartan, que le den like. Porque eso, pues, me, imagínese, usted misma lo experimentó todo el proceso que requiere. Así que lo que hace falta de nosotros es únicamente compartirlo. Porque si lo compartimos, aprenden. Si aprenden, venden. Y si venden, ganan, ¿verdad? Correcto, definitivamente en cada una de estas participaciones aprendemos, eh, nosotros tenemos una reunión los viernes, te vemos y nos conectamos en grupo cada 15 días y de cada una de las personas que han participado hemos tomado eh, ventaja, hemos aprendido porque definitivamente esta es una carrera donde nunca se termina de aprender, no importa de quién escuchemos, de la representante que acaba de iniciar, de cualquier categoría, yo creo que el conocimiento y, y los aportes que se brinden no dependen de, de los niveles ni de, ni de determinado rango. Entonces, aprovechemos también tu tu comunicación porque de verdad, de cada, sí, es cierto, de cada una de las personas aprendemos muchísimo. Muchas y cada gracias, vez crecemos, que es lo bueno, más. Bueno, este, estos 30 minutos no quisiera que se terminaran, usted sabe, ¿verdad? Le quisiera usted mandar algún eh, consejo extra a todas las nuevas representantes eh, que, la, que también se están conectando o representantes que ya también ya están establecidas, pero que por algún momento están cabizbajas por, usted sabe, emocionalmente altos y bajos. Les quisiera usted mandar... Eh, ¿Algunas palabras antes de terminar? Desde luego, desde luego que sí, Anita. Yo creo que no sé si hay oportunidad de ver nuestro slogan aquí. Nunca dejes de soñar. Yo creo que eso es importantísimo. Cuando se sientan decaídas, cuando se sienten desmotivadas, recuerden que todas tenemos un motivo, todas tuvimos un porqué cuando empezamos este negocio. Pero no podemos dejar que se que se caigan los ánimos hay que perseverar, hay que tener determinación, estamos apoyados por una grandiosa compañía, no en vano tiene 133 años en el mercado, tenemos y agradezco, aprovecho de nuevo para Alicia y Marcos, a través de ellos muchísimas posibilidades de resolver situaciones, algunas otras personas hispanas que están en el campo también apoyándonos pero no se, no se desmotiven a título Personal, he vivido cantidades de momentos difíciles, pero yo creo que de ahí es que uno resurge mucho más. Uno no, es, no sabe de qué es capaz hasta que no tiene el reto enfrente. Yo nunca me imaginé, cuando miro 20 años atrás, nunca me imaginé llegar hasta aquí. Claro que sin duda no es mi trabajo, no es el esfuerzo de Luis. Y mío, sino que es el equipo, de, el trabajo de todo nuestro equipo, el trabajo de muchísimas personas, pero de todas maneras se necesita que nosotros como cabeza de grupo estemos con la determinación, el sueño enfrente y sobre todo un faro para seguir adelante. Y sobre todo en este momento tenemos una visión nueva, tenemos el apoyo de una compañía que llegó con... tenemos muchas expectativas, hay noticias que nos van a, a otorgar próximamente y estoy segura que a través de esos productos nuevos que van a llegar vamos a obtener muchísimo beneficio. Entonces, eh, amigas, queridas representantes, las que aún no lo son riquísimos y se unen a nuestra compañía, pero por favor no se desmotive. De verdad hay momentos en que no están las cosas igual que, que en determinados instantes, pero seguro que vamos a tener un último trimestre lleno de satisfacciones. Estamos viendo muchísimos beneficios y mejoras últimamente, ya nos podemos dar cuenta que en cuanto a los faltantes se ha mejorado mucho la situación, pero tenemos que estar todas en la misma línea, convencidos de que las cosas van a, a seguir eh, cambiando, mejorando, pero sobre todo de que cada una de nosotros parta la credibilidad la credibilidad en nosotros, en la compañía, en Así los productos es. y todo Yo encantada que de haberla ahora. tenido, Marta, ha sido un honor, como vuelvo y le repito, usted es una de las mujeres pioneras en muchas cosas, oh, no este, es. una mujer que ha dejado huella, ha, ha, ha hecho su historia y, este, y, y es una persona que, que, que, que llama la atención seguir, ¿verdad? Seguir para llegar paso a pasito a, a esos grandes pasos que usted ha logrado completar en su vida, así que muchísimas gracias, eh, felicidades a usted, a su esposo, eh, y bueno, que más éxitos vengan para ustedes y para todas Muchas las que gracias, están conectadas también. Desde luego, eso es lo que queremos, y si en algún momento hay alguien que siente que le puedo colaborar, o Luis, eh, no es al equipo nuestro solamente, lo que decías anteriormente, estamos para comunicarnos, colaborarnos, y... Bienvenida a cualquier persona, se puede comunicar con nosotros y si hay algo en lo que le podamos colaborar, estamos listas. Mil gracias, Anita, por esas palabras, pero somos nosotros los que nos sentimos totalmente orgullosos, agradecidos, emocionados. Muchas gracias, y emocionados gracias a todas todo por este conectarse, chicas. Nos vemos el otro viernes con otra super entrevista y otro súper invitado. Gracias nuevamente, Marta. Feliz fin de semana a todos. Muchas gracias. Bye. Hasta la próxima.